Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Minecraft. Hoy os traigo ciberseguridad, prodigio de la privacidad, ¿de acuerdo? Venga, vamos a crearlo. Venga, vamos a ver. Hay que proteger nuestros datos, ¿vale? Frente a familiares, amigos y ciudadanos. Así que vamos a ver. ¿Qué hice? Un vídeo, un directito ahí de, de ciberseguridad también. Lo podéis ver ahí en mi canal. Que seguro que os ayuda a mantener vuestros datos a salvo. Y este, pues seguro que también os va a ayudar. Está gratis. Lo podéis descargar en la tienda de Minecraft o Marketplace. Así que ya sabéis. Corréis, daros prisa. Que luego me preguntáis que dónde se descarga. Que por qué no lo puedo descargar. Hay que ser rápido, ¿vale, chavales? Venga, aquí estamos. Venga. Bueno, bueno. Ciberseguridad, Prodigio de la privacidad Ahí estamos, chavales También he puesto un trajecito ahí De, de especial San Valentín Ok Tenéis un montón de, de skins De disfraces y de trajes Nuevos para descargar Y gratis en la tienda, así que ya sabéis También os lo digo Para que vayáis al Marketplace y descarguéis Venga, 3500 tickets Para convertirte en No sabemos Vale, este parece los planos de la casa o de la ciudad esta La ciudad y aquí todas las casitas Ok Aquí tenemos un código de acceso, la contraseña Ok, vale, nada más Aquí no se ve gran cosa, ¿vale? Una casita, plazo de cama Vamos a ver esta que nos cuenta Buenos días, todo listo, qué bien Está traducido, así que genial antes de que te vayas, hablemos de tus datos personales. Los datos personales son un conjunto de información sobre ti. Estupendo. Es un adulto, ¿eh? Un adulto de confianza. Sabemos si es nuestra madre o qué, pero bueno. Allá donde vayas, tus datos personales te acompañan. De hecho, tus bytes de datos están fuera esperándote. Depende de ti protegerlos. Así que cuídalos bien. Nuestra aldea tiene calles de diferentes colores. Como ya sabes, vivimos en la calle verde. Nuestra información privada más importante está a salvo aquí en casa. Ok. Vale, tenemos el código de acceso, la contraseña en la calle verde. La calle azul está a la vuelta de la esquina. Tus actividades extraescolares y la consulta del médico están en la calle azul. A ver qué información puedes compartir de forma segura allí. Ok. Tenemos aquí las actividades extraescolares y a la consulta del médico. Vamos, Vale, ahí nos indica Y el médico Y actividades extraescolares Ok Algunos de tus amigos y familiares Viven en la calle Amarilla Está bien compartir ciertos tipos de datos con ellos Deberías pensar los datos que puedes o quieres compartir Venga, ahí nos está enseñando la calle Amarilla Muy Importante, chavales, que mantengáis vuestros datos a salvo. Venga, en la calle Roja puedes explorar el parque, la biblioteca y otros lugares públicos. Aquí aprenderás distintas maneras de proteger tus datos. Piénsatelo bien antes de compartir nada. Venga, ahí nos está enseñando otro edificio de la calle Roja. Así que genial. Y al Marketplace de Minecraft y descargarlo desde allí. De vuestra plataforma preferida. Empecemos el día con el desafío. Todas las personas tienen una pregunta sobre la privacidad de tus datos. Si respondes correctamente, recibirán una tarjeta de memoria, que tendrás que abrir y leer. Entrega la tarjeta de memoria a su byte de datos correspondientes. Vamos a probar esto juntos. Recuerda, puedes compartir cualquier información conmigo. La contraseña para desbloquear tu móvil es muy importante. Desbloquear tu teléfono móvil puede proporcionarme acceso a muchos tipos diferentes de datos personales. ¿Puedes compartir tu, seño, tu contraseña conmigo? No, no le doy mi contraseña a nadie, ni a, ni a mi madre No es correcto, dice Recuerda, soy tu adulto de confianza, puedes compartir todos los datos que quieras conmigo Bueno, vale ¿Y si le pedimos ayuda? Buena idea, siempre puedes pedirme ayuda si tienes dudas o cuando no sabes si compartir tus datos En este caso se, se te pide compartir información conmigo tu adulto de confianza. Eso lo puedes hacer siempre que quieras. Vale. <ríe> Venga. Correcto. Siempre puedes compartir y confiarme cualquier dato importante como tu contraseña. Dale esta tarjeta de memoria al byte de datos correcto para que aprenda a protegerse. Vale, da ahí una tarjetilla. Toma ya. Has recibido tu primera tarjeta de memoria. Pertenece a un byte de datos. Me pregunto a cuál de ellos. Leámosla para averiguarlo. Vale, hay que hablar. Clic derecho. O toca para leer las tarjetas de memoria Parece que tienes que enviar las tarjetas de memoria al baile del código de acceso Ok Vale, le da Vale, es como un librito, ¿no? La memory card. Ahí está, memory card Aquí no sale traducido, ¿vale? Aquí se han tangado Si un amigo ve tu, tu código, tu contraseña Tú tienes que cambiarla para proteger tus datos, ¿vale? Si cualquier amigo ve la contraseña, por lo que sea, pues ya sabes que tenéis que cambiarla. Ese es el primer, el primer consejo, el primer tip. Lleva la tarjeta al, al byte de datos correcto. No sé si es lo que me ha dado, o si sea, será este. Cuidado, estas tarjetas de memoria se destruirán, si se la da al byte de datos equivocado. La que tiene ahora mismo es para el byte de código de acceso, ¿vale? Recuerda abrir la tarjeta de memoria y leerla destenidamente, para que pueda dársela al byte de datos que le corresponda. ¿Veis? de código de acceso. Pero no pone... tampoco nada, ¿eh? El código de acceso ni nada. Aquí no dice nada. Dice que no es memory card y ya está. A ver... Y aquí me lo dice. Memory card de Cleveland Life original. Bueno. Al código de acceso, pues venga. Vamos a dársela a este... Hola, soy tu base de datos de la clave de tu teléfono Estoy acostumbrado a desbloquear tu teléfono Acceder a tus contactos, mensajes, de texto Fotos, vídeos, aplicaciones Otras cosas que usas y almacenas en tu teléfono Soy tan importante que solo debes Compartirme con un tu adulto de confianza Piénsatelo bien Antes de compartir nada ¿Vale? Esta código de acceso Solo a, a vuestro adulto, vuestro padre Vuestra madre De más confianza ¿Vale? Damos aquí más más información, la mejor manera de mantenerte a salvo es usar un código seguro para ello. Evita utilizar números consecutivos y números repetidos, ¿vale? Y luego si le metáis también, se lo digo ya fuera de esto, si le metáis también mayúsculas, mayúsculas, minúsculas también a los números, está muy bien también la contraseña. Venga, dame la tarjeta de memoria correcta para ayudarme a aprender más formas de mantenerme a salvo. ¿De acuerdo? ¿La damos o okay? qué? ¿Cómo se la doy? Otra vez, ¿no? Otra vez Esto ya me lo ha dicho. Entonces, ¿cómo se la doy? Soltar. Bueno. <ríe> uh -huh. La tarjeta. Ahora eso. Vale. Tu vais de datos del código de acceso, está salvo. Depende de ti, protegerlo. Vale. responde una pregunta, una de 10 increíble, verás que te sale un rastreador en la pantalla hay 10 preguntas en total tu puntuación irá aumentando a medida que la responda de forma correcta y entrega las tarjetas de memoria en la calle azul y la calle amarilla conocerás gente responde correctamente a la pregunta de cada persona y entrega las tarjetas de memoria para ganar más puntos te bloqueará la siguiente calle cuando hayas respondido todas las preguntas antes de que te vayas, tengo una pregunta más para ti a ver qué nos dice esta ¡Eh! se ha movido por ahí ¿eh? Míralo, el código ya está liberado Explorador, venga, que tenemos 100 Vamos a hablar con el adulto Ve, cuando ya terminado de responder mis preguntas Podrás pasar a la siguiente calle ¿Es seguro compartir tu, tu contraseña conmigo? Sí ¿Otra vez me va a dar la misma, tío? A ver A ver si va a ser Está la otra, la de la contraseña Yo creo que sí, que se será la del contraseña. Lo hice ahí, ¿no? Password. Ver. Ok. Perfecto. Ya tenemos ahí la contraseña. Ok. Primero el código de acceso y luego contraseña. Se ha abierto la calle azul. Estupendo. Y está, ¿no? Esto ya no me dice más nada. Ahora que... Me imagino que por aquí, ¿vale? vale Tendremos que ir a la calle azul pone una pregunta, dos de diez Bueno ¿Vamos a ver aquí o okay? qué? Aquí se va a la calle amarilla Bueno El profe, vamos a ver el profe <ríe> Hola, yo soy tu profe Vamos a, ir a la al del colegio A sacar unos libros, así que tendrás que teclar Tus credenciales de estudiante ¿Te parece una decisión segura? Pedimos ayuda, ¿vale? Buena idea En este caso, uno de tus profesores a quien conoce la vida real te está pidiendo que escribas tus credenciales de estudiante para sacar un libro de la biblioteca Puedes teclarlo la plataforma ya que es segura ¿Vale? Pues entonces, sí Correcto, tus credenciales de estudiante se están usando para sacar un libro de la biblioteca Es un sistema seguro, así que puedes escribirla Venga, ahora tenemos que darle los datos a este correcto Este, ¿Qué será, tío? No tengo ni idea Vamos a probar, ¿vale? Ah, vale, los datos estos de estudiante Número de estudiante, notas Eh, ¿ya más? <ríe> si la nota, Ah, historial, médico, no Creo que es número de estudiante Venga, vamos a ver. Hola, soy tu byte de datos de las credenciales de estudiantes. Soy un código único que se utiliza para identificarte Como estudiante Para usar una licenciación Sesión, en un ordenador, pagar la comida de la cafetería Sacar libros del Media Center Y mucho más no pasa nada si tu profesor accede a mí para registrar tu asistencia, tus notas y, tu, y otros asuntos. ¿Vale? Pedimos información. Seguramente hay que darle la tarjeta seguro, ¿vale? Pero por lo general siempre llevo una contraseña conmigo. Me ayuda a protegerme. ¿Vale? Así que le damos la tarjeta. creo. La tarjeta. Venga. Esto es un cofre por ahí, por donde sea. Bueno, vamos a ver. Necesitamos más cositas. El profes ha pirado. Tenemos que ir a por los libros o algo, ¿no? ¿Dónde está, el profe? El profe se ha alargado. ¿Dónde está? Está el historial médico, las notas. No sé. y el doctor también y tal a ver, porque el profe se ha, se ha alargado bueno, historial médico está por ahí, venga a ver si hacemos este del médico, a ver doctor hola, soy tu médico, gracias por venir a verme espero que te asientas mejor pronto voy a hacerte un justificante médico para explicar por qué ha faltado a clase ¿quién debe ver este justificante? el profesor, ¿vale? pero le vamos a pedir ayuda Buena idea. En este caso, tu historial médico son datos personales que deben mantenerse en privado. No tienes que compartir esta información con tus amigos. ¿De acuerdo? Si cualquier enfermedad o algo, no hace falta que la compartáis con los amigos porque luego se pueden burlar de vosotros o puede hacer bullying o cualquier historia. Entonces, al profesor nada más. Los otros que se compren un libro. Ve, ¿vale? Claro. Y darle estos datos a tu profesor. En este caso seguro que comparte el informe médico con tu centro escolar. Bien. Correcto. Manda una tarjeta de memoria, ¿vale? Este será los datos médicos. De acuerdo. El historial médico. Que está ahí. Hablamos con él y se la damos. Eh, amigo, no te vayas. Ahí. El baile de datos médicos. Puede incluir información sobre tu alergia, interacciones quirúrgicas, vacunas y resultados de evaluaciones físicas. También almacenos datos básicos como tu nombre y tu fecha de nacimiento. Es un dato personal importante que tu médico debe conocer para poder atenderte adecuadamente. Piénsatelo bien antes de compartir nada. ¿Vale? Más información. Ok. Esta información la podéis mantener a salvo si la almacenáis en el lugar seguro. Entrégale copia impresa a tu adulto de confianza para que la guarde. Utiliza tu ordenador personal para ceder y guardar archivos digitales. Venga, le damos la tarjetilla Ok Ya llevamos 4 Creo que 10, ¿no? 4 de 10, si llegamos a los 10 No sé cuán largo será el El juego El mundo, pero bueno, vamos a ver Ahora, a de allí Ok Hola amigo Ah, el entrenador De educación física Mientras no me hagas parkour nos llevamos bien te damos la bienvenida al campo de juego. Yo soy tu entrenador. Vamos, a ver. veo que los estudios se te están dando muy bien. Los has probado todo, así que puedes jugar en el próximo partido. Los que no lo aprueben todo no juegan al fútbol o cualquier otra actividad deportiva. Te necesitaremos, porque algunos de tus compañeros de equipo no podrán jugar. ¿Debería intentar averiguar si alguien va a suspender alguna asignatura? Eh, yo creo que no. Buena idea. En este caso, sabes que otros compañeros del equipo se perderán el partido. Pero no sabes por qué. Para dar un buen ejemplo, debes respetar la privacidad de la otra persona y no cotillar sobre ella ¿Vale? Eh, pues no. Buena lección. No puedes dar por sentado que alguien se está perdiendo el partido debido a sus notas. Es mejor que respete a su privacidad y no hable de ello con los demás eh, Pues ya sabéis, esto es bueno saberlo, chavales Esto en mis tiempos no, no nos lo enseñaban <ríe> Claro, tampoco no, no teníamos muchos datos Venga, hay que darle los datos al vice el de... Vale Que no compartamos nuestra información personal A ver, esto era médico no, este no es Este ya lo hemos visto ¿Otro notas puede ser? Sí, lo de las notas Estaba por ahí Un estudiante A ver si lo veo Estaba por aquí Notas, notas Echa nota ¿Cómo se pierde? Ahí es notilla Míralo No ¿Dónde está nota? Madre mía Se me ha perdido el nota Míralo dónde está En la otra punta Venga, amigo alegro de verte, soy tu bye de datos de nota. Piénsatelo bien antes de compartir nada. ¿Vale? Para entrar a en un equipo deportivo se suele exigir ciertos requisitos académicos que verificarán con tus notas. Ok, los profesores, entrenadores y adultos de confianza pueden acceder a tus calificaciones escolares. Por lo que no tienes que preocuparte por compartir datos con ellos. ¿De acuerdo? Pues nada, le damos los datos. Damos la tarjetilla. Estupendo 5 de 10 y ya podemos ir a la calle amarilla Vámonos Por aquí hay una flechita y todo ¿Vale? Eh, quién era, ¿Eh? ¿no? Yo había visto otra flechilla por allí, pero bueno, parece que no Falsa alarma Es por aquí, ¿vale? Venga, vamos a ver este, ¿quién es? Amigo de videojuegos El gamer Este es el gamer nuestro compi gamer <ríe> Venga Oli, soy tu amigo de juego Nos conocemos en la vida real Estaba navegando por mis redes sociales Y he visto que han subido un montón de fotos del torneo ¿Crees que deberían publicar las nuestras? ¿O nos limitamos a compartirla en privado con nuestro equipo? Vamos a pedir ayuda En este caso puede que algunas personas No quieran publicar sus fotos personales en las redes sociales Debes responsabilizarte de tus datos Y de los datos de los demás ¿Vale? Ok Yo creo que en privado, ¿vale? O nuestro equipo Venga, buena gracias. Bueno, primero deberíamos compartir las fotos personales en privado Luego si quieres siempre puedes pedir el permiso a los demás Para publicar las redes sociales Sea un buen amigo y respeta sus datos ¿Vale? Ok eh, Pues estas se las tenemos que llevar a... No, número de teléfono no Ubicación actual tampoco ¿Este cuál es, tío? A ah, ver bueno. No sé cuál es, ¿eh? Tú encuentras alguna de tus fotos personales posteada online. Tú debes contárselo a un adulto de confianza y, y decirle en qué plataforma lo han subido, ¿vale? Ok. Ubicación, número de teléfono, que no sé cuál es, a quién se la tengo que dar. Y otro amarillo. No sé exactamente. Dirección postal. Dirección postal no ha dicho nada. Era de foto, ubicación, fotos personales. Ese, ese, ese. Vale. Este. Venga. Di patata. Ha salido genial. Soy tu base de datos para fotos personales. En otras palabras, todas esas fotos que saca y que la gente saca de ti. Una excelente manera de capturar recuerdos y compartir eventos con los demás fotos pueden revelar tu información privada. Está bien compartir fotos personales con tus amigos de la vida real y familiares. Pero evita hacerlo con todo el mundo, ¿vale? No hay que hacerlo público. Podéis compartir las fotos con amigos, con familiares, pero no con todo el mundo mundial. Así que ya sabes. Eh, pedimos información. Revisa siempre tu configuración de privacidad. Si vas a publicar las redes sociales, en algunos casos puedes configurar notificaciones... O permiso para que te etiqueten o compartan tu foto. Nunca publicas fotos de otras personas sin su permiso. ¿De acuerdo? Pues nada. Vamos a la tarjetilla. B. 6 de 10. Ahí hay un cofrecillo, me imagino que luego nos darán. ¿Algo? No lo sé. Un regalito. Ah, mira, esto parece la, la portería de fútbol. He hecho las redes como la han puesto, a eh? ver. <ríe> Aquí de cristal y ahí la han puesto de araña, madre mía, chavales. Vaya portería que me han hecho. Venga, va este. Amigo de actividad deportiva, ¿vale? Eh, máquina, menudo partida sobre de la semana pasada. Me encanta que estamos en el mismo equipo esta temporada. Vamos a darnos los números de teléfono. ¿Quieres escribir el tuyo en mi teléfono o en una hoja de papel? Mejor teclearlo, ¿vale? escribirlo vamos a pedir ayuda en este caso ninguna de las dos opciones es incorrecta pero una de ellas es mucho más segura que la otra qué pasaría si se perdiera ese papel claro pues lo, lo cogería alguien y, y cogería nuestros datos entonces lo tecleamos mejor en su teléfono vale que el cerebrito es la forma más segura de compartir estos datos venga perfecto este es lo de nuestros datos eh, vale que hay que leerla la tarjeta ok o de los números de, tele, de teléfono que es muy importante ¿eh? a ver, encontramos lo amarillito esto, Ubicación, no número de teléfono, este ¿cuándo que no hay? venga, vamos a ver, ¿qué tal? soy tu base de, na, de datos de número de teléfono contengo números específicos del 09. se combinan para crear el número de teléfono exclusivo, cuando alguien marque este conjunto numérico único, te sonará el teléfono, hará ruido, vibrará o incluso se iluminará <risa> pues si no lo sabíais Está bien que me compartas con tu amigo y compañeros de equipo en la vida real. Siempre que te sienta a gusto, facilitándoles esta información para que puedan ponerse en contacto contigo por medio de una llamada o un mensaje de texto. Piénsatelo bien antes de compartir nada. ¿De acuerdo? Nada, ya sabéis, chavales. Venga, ya está salvo, ¿vale? El número de teléfono. Hemos respondido bien. Así que estupendo. ¿Cómo corre ese, no? Venga, a ver quién nos falta más por aquí por la calle amarilla. ¿Alguien más por aquí o algo? Ah, mira son las gradas Aquí, aquí, aquí, aquí Ve, A ver quién es este Amigo de estudio, ¿vale? ¿Qué tal? Soy tu colega de la escuela He visto un anuncio en una red social Que dice que si publicamos nuestra dirección de correo electrónico en los comentarios Nos enviarán una tarjeta de regalo ¿Quieres publicar el tuyo? No, directamente no ¿Vale? Pedimos ayuda, pero es que no en este caso se trata de un anuncio público en redes sociales, donde cualquiera puede ver tu dirección de correo electrónico. No es una acción segura. ¿Vale? Entonces, no. Por los pelos. Esa ha estado bien. No es seguro compartir tu dirección de correo electrónico a los foros públicos, porque cualquiera podría acceder a estos datos. ¿Vale? Nos da la tarjetilla. Dirección de correo electrónico. Aquí está. Vale, hablamos con él. Su identificador único que puede enviar y recibir cartas electrónicas, conocidas como correo electrónico antiguamente llamado Emilio <ríe> de email una forma excelente y eficiente de comunicarme con los demás así que si os manda un Emilio ya sabéis atentos ahí no, no compartáis datos personales Bien. este lo tenemos también ¿quién nos faltaría? no veo nadie más es más grande, ¿eh? La calle amarilla está. Aquí debería haber alguien, ¿no? Parece un parque o algo Un columpio El bambú aquí No hay nadie, ¿eh? <ríe> ¿Este donde está el juego? Venga, vamos a ver Alguien tiene que ver por ahí Faltan dos Ocho de diez Venga Aquí tenemos otro Y allí otra Vamos a ver. Amigo de tu familia. Hola, cariño. Soy una amiga cercana de tu familia. Ayer eh, no me fío, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Me alegra mucho que venga a cenar con nosotros. Vamos a por unas pizzas. ¿Es seguro que uses nuestra ubicación actual en, en tu teléfono para que nos orientemos a la aplicación de mapa? Ojo ahí. Pedir ayuda. En este caso, los servicios de ubicación de tu teléfono pueden determinar tu ubicación actual. Esta información no no se está compartiendo públicamente. En esta situación sí que te ayudará. Entonces le decimos que sí, ¿vale? Este sería un momento seguro para usar la función de servicio de ubicación de tu teléfono. Los teléfonos móviles pueden determinar nuestra ubicación actual y proporcionarnos direcciones útiles para llegar a diferentes sitios. ¿Vale? Este sería el de la ubicación y tal. A ver si lo encontramos. en teléfono. Fotos personales ubicación actual aquí lo tenemos vale el del google map de acuerdo eh, hay una función en el teléfono móvil que es lo de ubicación la podéis activar o desactivar ve que aquí allí donde <ríe> soy el baile de datos de tu ubicación actual yo proporciono la información de la ubicación en tiempo real que indica dónde te encuentras Puedo ayudarte a obtener direcciones cuando viajas, además de saber cuánto tiempo tardan en llegar y la hora estimada de llegada Ve, le damos ahí los datos y ya tenemos otro Toma ahí Falta uno ¿Dónde está esta amiga? Aquí Aquí en el, el columpio Pasa que no se mueve, ¿no? Se oye, pero no se mueve <risa> Tarea bien que se... ¡Eh! Bueno, que rompemos el columpio Venga, vamos Hay ah, una tartita, tienen aquí ¿Puedes comer o qué? No, no Gracias <risa> Tengo hambre ya Venga, vamos a ver Ya somos protectores Estupendo Nos queda uno, ¿eh? alegra que haya venido a visita Soy tu compi del barrio ¿Vale? Progame, nuestro amigo en línea A quien no conocemos en persona Va a celebrar una fiesta en su casa Y quiere invitarte ¿Deberías compartir tu domicilio? Yo creo que no, ¿eh? No lo conocemos Pedir ayuda en este caso ProGamer es un amigo en línea Que no ha llegado a conocer en persona nunca Compartir tu domicilio con él no es una opción segura, ¿vale? Así que ya sabéis, chavales No El No es no Así protegerás tu datos y a tu familia Nunca debes compartir tu domicilio en internet con alguien a que no conozcas en persona Muy importante, chicos y chicas Así que ya sabéis Ven, aquí nos falta Dirección postal Sí, eh, esta es Vale, dirección postal es nuestra dirección de casa Venga La damos Incluyo todos los datos conforme a la ubicación exacta del lugar donde vives. Ok. Puedes compartirme con tus amigos de la vida real si te sientes a gusto. Mantén siempre al tanto de la visita a tu adulto de confianza. ¿De acuerdo? Siempre a nuestros padres puedes decirle: Oye, que va a venir Juanito. O que va a venir Emilio. O que va a venir. Yo qué sé. Eh, Ana. O. Vale. Pues hay que decírselo siempre a nuestro adulto de confianza. Me damos la tarjetilla, que es la última, creo Vamos a ver, 10 de 10 Enhorabuena, ha respondido las 10 preguntas Entregado toda todas las tarjetas de memoria Habla con tu adulto de confianza Vamos a ver, al final no me han dado el cofre, eh Que <ríe> había por ahí Vamos a ver Madre mía, aquí hay muchísimos datos personales, te propongo un reto ¿Crees que serás capaz de mantener todos tus datos a salvo y conseguir suficientes tickets para convertirte en un proyecto de la privacidad? vigilar siempre tus datos para mantenerlos a salvo Asegúrate de que tus bytes de datos Estén en la calle del color correcto Por ejemplo, los bytes de datos azules Deben estar en la calle azul Usa el mapa para encontrar bytes de datos perdidos Y e enviarlos de vuelta a su calle del color correcto Tu objetivo es llegar al rango prodigio de la privacidad Para ello debes conseguir 3.500 tickets ¡Madre mía! Para ganar tickets puedes rescatar bytes de datos perdidos Visitar todos los bytes de datos que te vuelan por ahí Eliminar criaturas hostiles Entrar a la Dark web y mucho más ¡Madre mía, chavales! jardín de los trofeos muestra los bytes de datos que deben permanecerse, mantenerse a salvo. Recuerda, si no las patas se perderán. Asegúrate de enviar los bytes de datos perdidos a sus calles de color. Y si pierde un byte de datos, su compañero de jardín de los trofeos se pondrá triste. Así que vigílalos. ¿De acuerdo? Aquí está. Y ¿Esto me da algo para una espada o algo? Para yo matar... ¿Esto qué? ¿Tickets? Trae ¿Para acá? ¿Tickets? <risa> La acá que necesito 3.500. Venga, ¿cuántos tengo? No tengo ni idea. 1.050, nada más. ¿Quién me ha dado 50 tickets ahí, nada más? Muy pocos, ¿no? Cuando tengas todo listo, voy a, to voy a dar a tu adulto confianza para comenzar la siguiente parte del, del juego. Vale. Mueve. Yo quería coger el cofrecillo y ya lo he logrado. No me ha dado mucho, pero Bueno. Bueno. Hoy estamos. Mira, la contraseña se nos ha colado por aquí, ¿eh? Mira, ahí viene también el código. <ríe> Vamos a ver. Son adorables, pero recuerda que representas tus datos personales, pero que debes mantenerlos a salvo mientras acumulas tickets. ¿Estás listo para empezar? Sí. Venga. ¿A ver qué? ¿Me voy ya o qué pasa? Es que no tengo ni idea. Me ha mandado aquí. Como niebla también hay popping, ¿no? ¿O qué pasa aquí? ¿Dónde tengo que buscar los tickets? No tengo ni idea. Aquí lo de los libritos. Por un pompón, pom, por un pompero. Habla con tu adulto de confianza, vale. Vamos a ver. decía yo, digo, aquí no veo nada. Vamos a ver, amigo. Allí hay cositas. No sé. Ok. En este juego... La amenaza atacarán a cualquier baile de datos que deambule fuera de su calle Necesitarás equiparte para ayudar a defender tu baile de datos Interactúa con la máquina expendedora para conseguir una espada Eso lo yo estaba buscando, venga, una espadita ¿Dónde está la máquina? Aquí ¿Vale? ¡Era! que máquina más guapa Yo quiero esa, la de oro ¿Dónde? Aquí, otra tener una máquina expendedora en esta calle En cada calle Así que los suministros siempre estarán cerca cuando lo necesites Espada de madera gratis Tu primera espada gratis puede gastarte los tickets en una mejora ¿Vale? Tenemos la, la espada de madera Armas de hasta los dientes Para proteger tus datos de posibles amenazas Selecciona tu compra Espada de melee attack Arco y flecha Rango attack ¿Vale? Oye, podríamos pillarnos un... Un arquito y una flecha ¿Vale? Son gratis El primer el arco y flecha son gratis para comprar más flechas O para reponer tu arco Obtener arco gratis Ahí estamos <risa> Vale Me puedo defender por lo menos ¿Así podemos mejorar? Eh, no eh, Me decía que podía mejorarla Eso sí No sé dónde Si no, tu compra ya la tenemos, ¿no? A ver, cuerpo a cuerpo, vale Voy a comprar una espada, comprar otra espada de madera, 50 tickets Mejorar la espada, comprar una espada de piedra, 200 tickets Mejorar espada, venga Ah, vale, y me da otra, no solo... ok Espada de piedra, bueno, algo mejor que la de madera es, ¿eh? vale 4 y esta da cinco el arco no sabemos lo que daña Vale Vale A ver Ajá. Seguimos mejorando la espada, a ver Si me deja Vale ahora la espada, a la de hierro Ahí estamos Quedan 600 Ok Ok para de diamante 600, la vamos a conseguir. ¿Cómo que no? Tengo 1050 y son 450. Qué raro. No me deja, no me deja, no sé por qué. Se me vale. No quería hablar de diamantito, ¿no? Okay, pero bueno. Okay. Uf, ¿Te faltan tickets para eso? Qué raro, si tengo 1050 No sé Bueno, ¿ya podemos ir a matar a bichitos o qué pasa? A ver, ¿y ahora qué? Ah, habla con el adulto, vale, vale Ven, ya me iba yo muy rápido otra vez Ok, te daré un mapa para que te ayude en tu recorrido Guay, guay Te mostrará tu ubicación actual La de los portales de la Dark Web Y los bytes de datos que necesitan tu ayuda Veo que uno de tus bytes... De datos ha escapado Intenta usar el mapa para encontrarlo Pero bueno, que se me pierde el... A ver... Pff, allí arriba, ¿y yo dónde estoy? Aquí, vale, está aquí al lado Este, este, este Vale, vale ¿Qué le hago? Hablar con él Creo que ya no estoy en la calle Amarilla, ¿vale? Cuando los vais de datos como yo Realizamos una itinerancia lejos de nuestra calle Podemos sufrir ataques Cuando necesitamos... Ayuda verá un signo de exclamación grande sobre nuestra cabeza Ay, protégeme de esa araña Ok está la arañita Ay, ay, ay, que viene Pero bueno, arañita Fuera Hombre Ahora puedes ponerme más salvo en la calle que me corresponde Ok Enhorabuena por completar este tutorial A partir de ahora todo depende de ti Date prisa, Recoge suficientes tickets para conseguir el rango prodigio de la privacidad Existe la máquina expendedora para mejorar tu equipamiento Para conseguir tickets Puedes rescatar bytes de datos perdidos Echarle un ojo a los bytes de datos de itinerancia Eliminar criaturas hostiles adredan, Adentrarte en la dark web Y mucho más, buena suerte Ya, pues venga Araña, pues toma Toma Advertencia, el byte verde se ha escapado Pero bueno, y este también Ay, ay, ay Me matan a los datos estos la función es informar sobre otros jugadores la configuración de seguridad cuando vayan en espacios en línea. Vaya azul se ha escapado, pero bueno. Espérate, un momentillo. Me ponga el, el mapilla. Me están agobiando ya. A ver. Verás que vienen los bichos. Elimina mi, mi araña. Para encender. ¿Dónde estoy, tío? El valle azul. Y tengo otro amarillo allí al fondo. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Que lo atacan! Vamos, corre amigo, vengo a salvarte. ¡Corre, corre, corre! Pues la araña. Pues la arañita mala. Me... Voy a oscura, encuentro el portal en el mapa. Como vais baila... la espadita, pues se va degradando, ¿vale? Venga, vamos por este, vamos echando ahí un vistacillo, todo esto. Ok. Y no nada, parece que no hay salida ni nada, ¿no? No parece... Aquí base de datos. A ver... 110 tickets más. Ok. Pero si es que se han escapado todos, ¿no? Perfecto, bien, bien. Subimos de rango. Se han escapado todos. Escencia, el valle amarillo se ha escapado otra vez. Madre mía. <risas> Qué traviesillas son los datos. Ay, ay, ay, cuántas arañitas. ¿Qué vienen dos arañas? Que me lo mata, que me lo mata Fuera bicho, fuera de mi vista Fuera ¡Criatura maligna Odio, un estudiante en peligro Que se lleva mi número de estudiante ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí No, este no es Vale, pero este me lo llevo ya Está maranita, que esto nos da aquí también Está el... No hemos salido todavía de aquí, tío. ¿Quién era el número de teléfono? Lo el... reviento. Está este, tío, se pierde más. Resistencia, <risa> el valle amarillo se ha escapado otra vez, pero bueno. Mapa. ¿Dónde estamos? Aquí hay un azul también. Así llegamos para allá. No paran de perderse Bueno, el caso es que estamos consiguiendo ahí un montón de datos, ¿vale? De tickets ¡Ojo! Pero no te pierdas, amigos Menos mal que sea, por lo menos Sea... Elimina araña el agua oscura A ver si me da tiempo A llegar a la agua oscura cuenta el portal en el mapa Ya, ya Ok Esto nos van dando Consejo y tips, ¿vale? Pero estoy dando rápido Porque si no... He visto otra arañita Aparecido Sí, y dato ahí, en la piscina Vamos a hacer aquí Unos largos Venga, no veo más nada por aquí Vámonos Así puedo avanzar para allá Hemos limpio esta zona, parece Uno azul, otro verde Bueno Esto que creo que me da un poquito A ver, por aquí no podemos Vamos ah, al lío. Eh, están todos aquí. Vale. No, este no es. Ah, oh, sí, sí, sí. Aquí, aquí está en peligro. Bien. Subimos de rango. Somos un héroe de la privacidad, chavales. Bien. Eh, un zombie. ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Zombie! <ríe> He flipado, voy a evitar el zombie Vamos a ver mapilla Y no veo nada, por allí no hacemos nada Vamos para allá, por allá el azul La ubicación, no te pierdas No te pierdas, amigo ¿Te Viene el zombi. Fuera, maligno Vete para el Today Te voy a reventar allí ¡Eh, eh, eh! ¿Te quieres? ¡Un pícaro! ¿Tú qué? ¿Tú qué? El pícaro vuelo este ¡Ay, ay, ay! El pícaro ¡Estencia! El baile verde se ha escapado ay, ay, ay! Que le están dando enemigos de las notas ¡Que no lo veo, que no lo veo ¡Ay, ay, ay! Vale. Ok Voy a oscuro Encuentro el portal en el mapa es que hay un montón de datos perdidos, eh Ojo ahí. Las fotos personales por aquí perdidas Venga ¿Tú qué? ¿No te has ido ya? ¿No te vas? No sé. A ver, seguimos buscando, ¿vale? A ver, el mapilla. ¡Ojo! la agua oscura es aquello de allí. Tenemos uno verde también. A ver. A ver, a ver. A ver si. Estamos en lo azul, ¿no? Creo. A ver, aquí vi uno verde. Aquí hay uno azul A ver ¡Oh, Dios! Un arquerillo, ¿eh? Cuidado ¡Eh! Que está disparando a mi amigo ¡Toma! ¡Otro! Ok Este que está en peligro Vamos al médico ya le hemos dado, ¿no? Creo que sí, eh Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Vaya azul se ha escapado otra vez este tío He visto por aquí un A ver, el valle Azul Pero te quedáis para tu sitio, hombre <ríe> El verde también está ahí mal, tío el amarillo Y pues mí he visto un verde por ahí, pero bueno Voy a poner el amarillo ese, yo qué sé Este no es, creo Creo que este no es Vale Creo que no es hmm. Creo que ese de allí, tío El del número de nuevo teléfono lo hemos perdido Parece que por aquí no puedo Ahí verde se ha escapado Madre mía 285, nos queda muy poco, ¿eh? Vamos por el verde Sí, sí, por ahí está, tío, vamos Vamos, bandolero Está, tío, ostras, eso es lo de la hueá oscura pero el médico no ¿Dónde está? Esto no es ¿Me voy entrar o qué? Ay, el verde ¿Visto por aquí, por aquí? Allí va, allí va Contraseña perdida No ha ido bien Creo que hay que llevarlo ahora al verde, ¿no? Ahí ¿Qué cura que me dan los esqueletillos ¿Dónde empieza a dispararte flechita? Toma Ok Se están bien Hay que llevar el... Al, al verde, ¿no? ¿Qué? Okay. Estoy más perdido Voy a sacar el mapa Luego el verde... Uf. Amarillo, rojo Eh Hasta aquí El amarillo Ahí en el fondo creo Vamos a entrar al final a la West. A ver El amarillo Está por allí perdido ¿Cómo tengo la espadita ya? Ah, le estamos dando buen uso No lo veo, el amarillo Ahí, tío, aquí, leche, que no lo veía Madre mía, ¿dónde se nos ha ido? El Viper verde se ha escapado también ahora <ríe> Y claro, tengo ni aquí que está en el quinto pimiento. Vamos a poner el baile verde. ¿Dónde está el baile verde? Bueno, aquí es lo azul. Vámonos, quedan 60 que nada más, ¿eh? Venga, proteger nuestros datos, chavales. Esta me la voy a cargar. <ríe> ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de mi vista! bien, ya somos prodigios de la privacidad chavales subido de rango <risa> ahí lo tenemos ya a todos protegidos hola Benjamín, buen día estupendo empieza una nueva copia de este mundo para intentar hacerlo más rápido que eh, eh, tenemos ya nuestro certificado, guay la otra vez también lo conseguí me lo, esto me lo hice yo en, en fotocopia, ¿vale? Y le puse mi nombre también y el de mi hijo. Y luego lo plastifiqué, lo tengo por ahí plastificado y todo. Pues guay, tío. A ver, ¿para mí o okay? qué? Certificado, dámelo. Gracias por jugar al prodigio de la privacidad. Es importante que entiendas tus datos personales y sepas con quién compartirlos. Piénsatelo bien antes de compartir nada. Descarga este certificado para descargar tu logro. ¡Toma! Y bien, como lo descargo. <ríe> Felicidades, estás convertido en proyecto de privacidad. He aprendido más sobre tus datos personales y cómo protegerlos. Y recuerda, tus datos personales son tu información, así que debes guardarla a buen recaudo. Ciertas personas tienen acceso a algunos de tus datos personales, pero eres tú quien decide qué información privada compartes con otra gente, especialmente con tus amigos. No te olvides de que siempre estaré aquí para ayudarte si cometes algún error o no sabes qué hacer. Juntos podemos mantener tus datos a salvo. Y solucionar cualquier problema o horror que los ponga en peligro. ¿De acuerdo? Pide tu certificado y asegúrate de que comparte lo que has aprendido con los adultos de confianza que te rodean. Ha llegado a prodigio de la privacidad. ¡Bien! Inténtalo de nuevo para conseguir un tiempo mejor. Tal vez encuentres más secretos ocultos. <ríe> ¡Ok! Ah, me dice también el tiempo ahí. 537. Lo hemos hecho muy rápido, desde luego. ¿Vale? ¿Dónde lo descargo? ¿La impresora o qué? <ríe> Esté entre 1500 tickets, vale Para convertirnos en prodigio Y aquí está el mapilla de, de toda la ciudad Ok Quiero mirar este Descarga este certificado ¿Cómo lo descargo? No me acuerdo cómo descargué el otro, la verdad No tengo ni idea, chavales Pero bueno, aquí hemos llegado al Al final del juego, vale Así que estupendo Pues nada, un saludito para todos Peñita, ahí con nuestro certificado Completo Qué guay, de Microsoft. Estupendo, a ver si lo completáis. Decidme vuestros tiempos. Ahí, ¿vale? A ver cuánto lo habéis logrado. Yo 537, parece. Y al final he conseguido 3555 tickets. Pues nada, nos vemos la próxima, chavales. Recordadlo, mantened vuestros datos a salvo, ¿de acuerdo? Y siempre al adulto de confianza, a ver qué tenéis que hablar. Venga, nos vemos la próxima, más y mejor. No olvidéis dejar like, compartir, chavales, que nos ayuda mucho al canal. Bye.